es una excelente pregunta para empezar eh, la riqueza y la pobreza empieza por dentro por aquí, verdad Primero, tiene que ver mucho las programaciones que tenemos desde niños. Las, como dijo, las programaciones es un factor muy importante. Eh, pues es dependiendo la suerte, en realidad, en el ambiente en el que nacemos. Nacemos en un lugar pobre, nos, programamos, nos, nos llenan de programaciones que hace falta, que no hay. ¿Verdad? Y eso pues lo creamos en la mente, se nos hace así como una, como una raíz y luego empieza a crecer un árbol de pobreza. Y todo lo, todos los acontecimientos que nos pasan, buenas oportunidades que nos pasan gracias a las programaciones que tenemos la vemos, las vemos como, como obstáculos cuando son oportunidades. Y eso pues uh, creo yo que la programación es el fundamento de lo que somos ahora. La programación desde que somos niños, bebés, adolescentes y crecemos es el fundamento de lo que somos en este momento cuando ya somos adultos pienso yo que la riqueza la riqueza es la abundancia y es, es vida la, la, la abundancia, la riqueza es vida la pobreza es el lado opuesto de la vida es el, es el otro lado pues digamos o sea, la riqueza es un lado de la moneda la pobreza es el otro lado obviamente pero para mí la riqueza es vida y la pobreza pues ya es de bajada pero últimamente todos somos ricos todos somos, a, tenemos abundancia abundancia de pobreza, abundancia de, de riqueza pero pienso yo que todos somos ricos y pero la buena noticia de esto es de que nos podemos reprogramar nosotros mismos automáticamente podemos cambiar las programaciones por programaciones nuevas que nos beneficien. Si, si, si, obviamente si somos pobres, somos infelices porque queremos más, es la naturaleza del ser humano, que queremos lo mejor, queremos vivir felices. Desafortunadamente, pues en nuestro subconsciente a veces creemos que así ya es la vida, que, que ya, no, ya no, que nacimos para ser pobres. Es la creencia que ya tenemos, somos pobres y, y pues tengo mala suerte, no soy capaz de esto o esto es mucho para mí, esto es inalcanzable para mí, no hay, es difícil, voy a perder mucho tiempo, eh, es mucha responsabilidad, el dinero, el dinero es para la gente que se va a ir al infierno, este, la gente pobre son los primeros que se van a ir al cielo. Todo ese tipo de programaciones son las que nos mantienen en ese lugar. Son falsas ideas. Porque todos por naturaleza de, de, somos abundantes, merecemos todo. Y todo está disponible para todos. Está disponible para cada persona que lo quiera tomar. Es solamente de, pues, de darnos cuenta en dónde estamos, de lo que queremos y qué tan, dispu qué tan dispuestos estamos a cambiarlo. Qué, ¿Qué estamos dispuestos a hacer para cambiar, para obtener lo que queremos? Si yo soy pobre y obviamente no soy feliz, entonces primero pues ya me di cuenta que soy pobre y que no soy feliz, ¿verdad? Segundo, me pregunto, ¿esto es para todos o solamente para la gente inteligente? Pero si me doy cuenta que el cerebro es exactamente el mismo meca mecanismo en cada ser humano, es solamente que unos tienen neuronas más desarrolladas que otros. Pero todos tenemos la misma capacidad de desarrollar esas, esos, esas neuronas, esos talentos, esas creencias. Todos tenemos la... está disponible para todos. Entonces la magia de esto, el gran poder de esto es que lo creamos. Que, que podamos. Que podamos... ...que creamos que somos capaces, que podemos cambiar. Porque, digamos así, ¿verdad? Somos... Uh, nuestra mente es como un edificio, ¿verdad? Es un edificio que tiene muchas ventanas, ¿verdad? Entonces, afuera está un genio, ¿verdad? Un genio que no discrimina no discrimina géneros edades nada no no sabe lo no no le importa si es bueno o malo está dispuesto para darte dependiendo la ventana que tú abras para ese genio te lo da entonces una ventana es odio verdad si, si uno empieza a llenarse de odio uno abre la ventana de ese edificio en el cerebro y el genio dice ok se abre esa ventana de odio ahí te va verdad uno este, cree limitaciones, se abre otra ventana del edificio, el genio dice limitaciones, oh, la ventana de limitaciones, ahí te va, ¿verdad? Ignorancia ahí te va, ¿verdad? Pero si todo es el creer, ¿verdad? El creer, jefe, el creer este. Le quita seguro. El, cuando uno cree, uno le quita seguro la ventana verdad Y cuando uno siente, eh, siente el sentimiento en lo que uno cree, uno abre la ventana y es cuando el genio da. Pero primero uno necesita creer, quitarle el seguro de la ventana y luego el sentimiento en lo que uno cree. Entre más fuerte es, se abre más la ventana y, llega, y el genio da más. Entonces, en todo lo que queramos convertir, obtener, hacer, crear... Primero es creer, sin dudas. La duda cierra la ventana. Creer sin dudas. Y segundo, sentir el sentimiento de entusiasmo, ¿verdad? Y amor por eso que queremos obtener, crear, convertirnos. Y abrir la ventana grande para que el genio nos dé eso. Y así es como todo pasa. Así es como tenemos todo. Todo lo hacemos uh, inconscientemente. ¿verdad? Muchos nos llenamos, eh, creemos en algo, ¿verdad? algo negativo, quitamos el seguro de la ventana. Nos llega el temor de eso que pensaron negativo, abrimos la ventana. El género te dice, ahí te van más cosas para que tengas más miedo. Salen oportunidades afuera y uno como tiene la ventana abierta, el genio nos está alimentando miedo. Y esas oportunidades uno las ve como obstáculos. ¿Ah? sí es, pasó. Simón, todo, todo está disponible para nosotros, absolutamente todo, para todos. Solamente creer y el sentimiento y no dudas y el genio dice, tu deseo es mi comando, tú nomás abre la ventana y ahí te va, lo que quieras. Ajá. Hay que vivir la fabulosa vida del ser humano que nos merecemos.